Hola, ¿todo bien? Sí, esto es raro. No sé cómo va a salir esto, pero lo tengo que intentar en algún momento. Que es grabar un gameplay desde el celular. Sí, grabar la pantalla del celular y el video aparte. Por lo general siempre era junto, pero por alguna razón Bluestacks no me deja... Bueno, no es Bluestacks directamente. Es el juego del SIF2. ¿Por qué no me deja usar una cuenta en las dos... en los dos...? Los, los dos dispositivos, quiero decir, claro En el emulador Bluestacks y en el celular Así que voy a tener que grabar así Al menos por un rato Porque tengo dos cuentas diferentes Y no tengo la misma cantidad de estrellas y necesito Y necesito sacar las estrellas posibles Las máximas estrellas posibles Así que básicamente este es el scouting, el primer scouting que voy a hacer del SIF2, necesito personajes y de hecho podría haberlo hecho antes, pero preferí tener 5 scoutings de este, para este video, así que vamos De hecho no saqué ningún personaje, estoy jugando con los que tengo Me Estoy jugando lo poco que juego con lo que tengo El tema de calibrar esto me va a costar la vida, yo espero que salga la primera este, ¿dónde es exactamente? Tengo 1700, eh, 1700. tengo 17.000, voy a hacer 5, o sea, 15.000. Lo que sí, no sé dónde está. Este, será. Bueno, pero no, este no es. Tengo que estar así, no puedo estar así con el cuello todo roto, si no me va a doler. Uy, no. Oh, no, Ay, pensé que no estaba más el de Cucutang. Quiero a Cucutang, así que voy a sacar, no sé, 3 acá y 2 acá. Este es el evento, ¿no? Este supongo que es el evento, así que voy a empezar por este. Este sí. El evento de ahora, que no estoy muy bien parado para decirlo. Oh, oh, canon. Qué bueno que cambiaron las, las animaciones, porque la verdad es que queda mucho mejor ahora. No sé qué significa eso. Normal, ¿no? Sí, normal. Super raro, bien. Normal. Bueno, normal no, raro sería. No, ro, eh, no hay normal acá. ¿Te va a, me va a parecer la mayoría nuevo. Si no es todo nuevo, es la mayoría. ¡Ey! Watara video, yay. Ya gané. Ya puedo cerrar el video. Y era de ese. Oninatsu. Mansura. Ya perdí la cuenta. Es muy curioso que esas, esa imagen sea super rara. Era de imagen promocional ya de por sí. Otro más y después quiero ver si puedo conseguir a Kubutan. Hey, todos acá. Más, es mucho más fluido la, la animación ahora Creo que son todos normales y los últimos son super raros, puede ser? Sí, a ver... Tengo que ver. Uh! Umi! Rectar de Kai. Qué raro... Sí, la... Uh! No me diga que sí Bueno, acabo de descubrir un patrón Son todos raros, ¿no? Menos el último Sí, no puede ser eh, pajarito. No sé cuánto va. no Tendría que haber contado para ver cuál era el último. Este creo que es el último. Sí, eso no da. Bien. Me sirve. Quiero a Huku Ya que estamos. Un super raro asegurado como los anteriores. Todos, tiene mejor calidad de dibujo que la serie animada. Que el anime. tres este ultra raro, ¿no? Eh, tres este super raro, ¿no? Y después el resto... Cuatro quiero decir, perdón. Este es raro. Sí. Este también. Este es super raro. Plan Después creo que son dos. Si mal no, no conté. Y después son tres super raros. iría? No, no me equivoqué. Oigan. ¿Qué pasa si se sale repetido? Jarayo. Tengo el micrófono muy lejos. Claro, me dan acá. Me recompensa por lo que pasó. Bueno, está Por lo que pasó, no. Che, no tengo ultra raro. ¿Dónde está mi ultra raro? ¿Dónde está mi ultra raro? ¿Dónde está? Hoy tengo la boca muy perezosa. Ya me desperté medio boludo. No, acá no hay ultra raro. ¿Dónde está mi ultra raro? Eh, Yoshiko. ¿De verdad? ¿De verdad todos son iguales? ¿Por qué me hacen esto? Yo voy Bien Si es azul... esto es super raro tango. Acá pedí una Kukutang... Bueno, dame una bello ya que estamos Claro, ya, ya creo que estoy aprendiendo. Este es el último. Eh? Mira, el video fue rapidísimo. O al menos AI a mí me pareció rapidísimo. Dios. No salió chica, me parece. Salieron las tres, pero no salió chica. El último, andaca. Claro, si acá es celeste, ahora significa que es raro nada más. Raro, raro, raro, raro, raro. Claro, sí, son todos raros. Ya encontré el patrón. Lo que pasa es que no sé cómo es en ultra raro. Y eso que tengo 4. 3 de regalo y.. bueno, hola, cuatro de regalo. Oninatsu. Ya veo que acá dice este super raro asegurado, pero no va más allá como que, ah, demonios. A ver, podría cortar el video acá, pero estoy tan cerca de tener este 3000 más, así que hago una transición de un segundo, lo que para ustedes es un segundo para mí puede ser varios días, o un par de horas, o minutos.